Bueno, saludos, soy Rael Manguera. En esta hora quiero mostrar la forma sencilla y fácil de imitar un logo. En este caso, vamos a imitar eh, un logo, como por ejemplo, ustedes lo saben, así simplemente que como no lo han practicado y no se les ha venido la idea, no lo han hecho y creen que es duro, pero es muy fácil. Yo así imito los logos, simplemente miro el original. Vamos a imitar el de Google, vamos a imitar el de YouTube. Entonces, simplemente ustedes miran el logo y se eh, crean la idea de cómo pueden hacerlo en mi caso lo vamos a hacer en en este caso lo vamos a hacer en powerpoint que es muy fácil hacer eh, logos entonces vamos a insertar nos vamos a, a dar clic aquí en insertar y vamos a, a, a crear un fondo vamos a ponerle esta forma así y ahí ya tenemos la base entonces vamos a mirar cómo está el logo de youtube que es el que vamos a imitar en esta hora es rojo y tiene un triángulo en blanco entonces este fondo le vamos, a, vamos a, a hacerle un relleno de rojo. Entonces vamos a darle clic aquí en relleno de forma y vamos a coger el color rojo. Bueno, allá tenemos el fondo. Como pueden ver ahí está el fondo. Solo fa falta el color, el triángulo eh, blanco. Vamos a buscar un triángulo aquí. Eh, vamos en donde hay un triángulo. Aquí hay uno. Vamos a dibujarlo de esta forma. Y aquí lo giramos y vamos a ponerlo en toda la mitad miren que powerpoint nos da la, la, la nos muestra una, una opción de eh, donde nos dice que ahí ya está en la mitad vamos a cerrarlo un poquito más ahí. y ahora le vamos a dar un relleno de blanco total y como pueden ver ahí ya está el fondo eh, de youtube ahora eh, para que se vea un poco mejor vamos a darle clic en efe, efectos de forma y vamos a darle vamos a ponerle esta para que quede con la sombra que es la de YouTube. Y ahora, para que nos quede la imagen, para ponerla de fondo donde nosotros querramos, vamos a exportarla. Vamos a exportar esta imagen. Clic en exportar, cambiar tipo de archivo. Ay, perdón, estoy muy apresurado. Exportar, cambiar tipo de archivo. Damos doble clic aquí. Y vamos a guardarla en, en escritorio. Está aquí, cogen el tipo de. de, de formato, pero en este caso va a ser solo imagen, entonces vamos a dejarlo así, vamos a darle clic en guardar, le damos a clic en solo esta y aquí ya tienen tenemos la, el logo de YouTube, mírenlo aquí, mírenlo aquí, así imitamos un logo y muy fácil y de esa forma se lo hacemos con los demás. Si vamos a hacer uno de, de Google Maps Simplemente ponemos eh, una forma redonda, la, escribimos la letra G dentro de la forma, la agregamos, and click derecho, agregar texto, o simplemente escribo la letra G afuera en, en, en Word y la copian, la pegan ahí, la ponen grande y la ponen de color blanca y le agregan el signo más y queda el logo de Google más así hago yo. o por ejemplo, para que vean que no es mentira, yo creé un video no hace mucho que hace referencia a YouTube y le puse eh, como logo el de YouTube, mírenlo aquí, este video, eh, así hago los logos y me quedan bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y que lo pasen bien. No olviden de suscribirse.